Yo estoy en el parque bebiendo, porque yo no tengo problema con nadie, ni me meto con nadie, todo el mundo lo sabe. Cuando nada, yo me voy, digo, vayan a llevarme, yo me quiero ir, me fui, porque yo tengo un niño pequeño, vivo con él solo, ¿tú me entiendes? Un niño de dos años. Entonces, cuando yo al otro día, cojo para la peluquería con mi niño me llaman, chachón, pero vamos un rato, para que no te queden en la casa, y pues vamos. Y después yo después, me fui y yo voy para el boulevard un rato, yo me voy para ese beso más, me acordaba, porque eran como las 11. Pero no quedan las 12, eran para irme a acostarme. Cuando el tío mío está ahí, y el amiguito mío, y yo le digo, él me dice a mí, yo me voy, tío mío, y se fue, fuimos. Entonces, el carro, el padre mío, buscamos el es que no iba ni cuando me vio solo, él está ahí, yo en ningún momento lo había visto a él. Cuando yo me quedo solo, que lo voy para arriba de mí, con, una, con un cuchillo, es que yo actúo, no bueno, me voy a matar, y agarro la silla, y cuando nos embrujamos ahí, yo agarro, y andamos en el bulevar, la sala entera. Y cuando andamos en la sala entera, ve, mira cómo me cortó ahí, mira ve, me cortó ahí, claro, claro, yo defendiéndome. Cuando él se cayó, había un grupo de gente y yo estaba solo, que tío mío estaba en el carro ya que se iba porque él no andaba conmigo y tío mío no iba de ahí. Y cuando yo me fui, me fui, me tuve que ir porque me iba está ahí. Luego me fui para la casa, cuando fuen a mi casa, el de Papi, a quemar la casa y los policías le dicen que no. Cuando fuen a de Verdad yo vivo, yo estaba allá pero tenía miedo entregarme así, que me fuera a pasar algo. ¿Por eso no te había entregado entonces. Claro, y más yo voy a ver cómo yo lo veo la cara a ese hombre, ahora el papá de ese muchacho que me quería muchísimo a mí. ¿Dónde fue la puñalada, Lewy? Yo ni sé, yo ni sé, yo ni sé, porque cómo yo voy a saber. ¿Fue una sola entonces? ¿Fue en el medio del José. Claro, pues yo ni sé, porque como yo, yo me, no con un niño locos, mira, y ni me meto con nadie, cómo yo voy a hacer eso, y más como ese el papá de ese muchacho conmigo. Bueno. ¿Qué tú esperas entonces en lo adelante? Tú sabes, ¿verdad? Lo que viene, el proceso, pero ¿qué tú esperas ya? ¿Y qué puedes pedir en la justicia tú? Esperemos a ver lo que suceda y que Dios sabe, que Dios está conmigo y todo el mundo sabe allá en el barrio cómo yo soy, no me meto con nadie. ¿Tú ¿Y tienes antecedentes? Claro, claro. ¿Tú tienes antecedentes? ¿Tú tienes no. has tenido problemas con la justicia? Ah, no, no, nunca en mi vida, nunca, yo no. ¿Y no. él? Claro, ahí sí, porque era un sosobroso. Un Te digo que me ha cortado, mira, como a cuatro, a cinco al hermano mío, el próximo iba a ser yo, me dijo me lo dijo el sábado, pero yo me fui pero yo me pregunté que por qué él tenía que decir eso y yo no me meto con nadie bueno, de manera entonces que según tú fue en defensa propia claro, mi hermano, claro yo voy a ver cuando el papá de ese me va a allí, como me va a ver bueno, a ver. bueno ya eh, la, la policía lo enviará al ministerio público, donde como ustedes saben se le conocerá medida de coerción y nosotros estaremos representándolo porque hasta ahora la información que tenemos de cómo ocurrieron los hechos eh, fue un asunto de una aparente riña donde él fue agredido por la víctima ...y eso ya más adelante se determinará... ...un muchacho joven no es una persona... ...que había tenido problemas con la justicia... ...todo eso entonces en el transcurso del proceso... ...lo vamos a demostrar. ¿De manera que su defensa se basará en esos argumentos... ...de que todo se trata prácticamente que fue en defensa? En defensa propia... ...según todas las informaciones que me han dado... ...fue así y aparentemente fue así realmente... ...el joven que lamentablemente perdió la vida... Eh, ...parece que tenía... ...una conducta eh, reprochable... ...había herido a varias personas... ...e incluso a él intentó agredir... Loco, nada de